Señoras y señores cómo están nuevamente, aquí estamos en el juego del recuerdo soy Coeli para ustedes y les traigo cavernas de Marte Caverns of Mars como pueden darse cuenta en la pantalla tenemos un juego que era del año 1981 que fue creado por un tipo llamado Greg Christensen un programador bueno, que estaba en esos tiempos en el colegio en la preparatoria por así decirlo con se a hacer jueguitos de video y lanzó este juego que se llamaba Cavernas de Marte. Bueno. Fue distribuido principalmente por Atari. Porque este compadre Greg se lo vendió a Atari. Y Atari lo no encontró la raja. Y lo distribuyeron. Y todos los gamers de ese tiempo. Que nos llegó a nuestras manos. Lo pudimos disfrutar y todo. El bueno. A mí lo que me llegó primero fue Cavernas of Formula 2. O sea, le estoy contando al tiro que hay una segunda versión. ¿Y por qué existe una segunda versión? Porque esta fue la raja una de las mejores versiones de Caverns of Mars que existió en ese tiempo. Bueno, la historia era muy simple. Trata... Bueno, esta es la OLA. ¿ya? cómo sería la OLA? La OLA sería la siguiente. El planeta Tierra está siendo invadido en este momento por el planeta Marte. O por los invasores marcianos del planeta de Marte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los del planeta Marte tienen como una bomba gigantesca que la quieren mandar a la Tierra y nos quieren hacer pedazos. Para ello... Nosotros mandamos una nave espacial, que es la que están viendo ahí, que es azulita Para que llegue a, a lo más profundo de la base que, que se tiene que infiltrar Así de estilo Solid Snake hoy en día Infiltrarse en la base marciana de estos compadres Evitar todos los obstáculos, llegar a lo más profundo y destruir esta bomba Y además, escapar Porque este compadre va a colocar una bomba de tiempo en esa bomba nuclear Y tiene que salir rápidamente del cráter para que no se muera Así de estilo halcón milenario, no escapando de la estrella de la muerte entonces, bueno, el juego de qué trataba más que todo, o sea, cómo, cómo era la, el estilo de juego. Era un, un shooter donde tú ibas descendiendo, ¿ya? Va, un scrolling shooter, es como el scroll, ¿ya? Vamos a echarle un vistazo a lo que es el novicio para que cachemos más o menos cómo era la jugabilidad y ahora vamos a jugar en lo más difícil para que vean todos los niveles, ¿les parece? Miren, démosle por ejemplo el novicio. Ya, vamos a empezar las teclas STAR de nuestro Atari 800KL como pueden ver ahí tenemos nuestra nave que va descendiendo no voy a matar nada hay por ejemplo unos fuel hay unas estructuras marcianas que son esas amarillas vamos bajando claramente por el planeta marciano de color rojo Marte nos encontramos con esos cohetes más fuel, más estructuras marcianas todo este tipo de cosas nos dan puntaje nosotros al apretar nuestro único botón que está en el joystick disparamos un disparo doble nuestra nave tenía como toda la apariencia de una de esos invasores de, de Space Invaders. En este caso nosotros somos los invasores, los terrícolas, porque estamos invadiendo Marte, weón, para poder salvarnos, weón, del ataque de la bomba. Esto, bueno, aquí en este nivel, si se pueden fijar en el hat que está abajo, la parte blanquita, donde dice score, al la, abajo está aumentando el score. El score avanza a medida que nosotros, eh, ¿cómo se llama?, vamos descendiendo más. ¿Ya? Y además que aumenta cuando matamos estos cohetes o estas nave. Esa es naves Esas naves rojas nos dan fuel Nos no mantienen el fuel eh, con vida O la nave con vida, cargada con, con benzina Bueno, al lado de la... ¿Cómo se llama? de la Del puntaje, más abajo, se encuentran las vidas Que son esos esas cuatro figuritas que se parecen a nuestra nave que estamos manejando Al lado dice fuel Que está como descendiendo rápidamente 47, 45, eso y dice base, ¿ya? Aquí nosotros estamos como llegando... Estamos con el nivel 2, ¿ya? Ya llegamos a la famosa bomba. Estamos en el novicio. Pasan unos puntitos. Enemigo destruido, ¿ya? A la la, una bomba de tiempo ha sido como colocada. tenéis 30 segundos para escapar. Entonces nosotros tenemos que escapar de acá. Bueno, también allá abajo se pueden fijar que hay un 1, 2, 3, 4, 5... ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5 son los niveles que, que separan el descenso por, por la cadena. ¿ya? En este caso, como nosotros estamos novicios, el descenso dura hasta el nivel 3, nomás por eso que me fue tan fácil llegar a la bomba. ¿ya? Y bueno, después de, de que uno destruía esa bomba o que se, se colocaba ahí con ella y colocaba una bomba de tiempo, tenía que escapar, como lo que yo estoy haciendo ahora. ¿ya? Entonces ahí escapando y hay un tiempo que está. está bajando rápidamente. Estamos en 9 segundos, 8 segundos y ahí íbamos bajando. Nos quedan 7 segundos para salir de la base. Marciana. Ya. Y ahí al parecer nos saltamos los 4 segundos. Ya aparecía esa escena. Y explotada. Felicitaciones, la caverna ha sido destruida. Tú ahora tienes que entrar a la caverna 2. Decreta de la caverna 2. La caverna 2 era exactamente igual a la caverna 1. La única diferencia es que ahora pueden ver al abajo en el hat que hay una banderita, ¿ya? Y la otra diferencia es que el, ¿cómo se llama? El fuel va disminuyendo mucho más rápido. Entonces va a llegar un momento que uno ya no puede, puta, no puede llegar abajo porque el fuel desciende mucho. O sea, de, de, de, desciende muy rápido. Entonces cagáis y llegáis como prácticamente a la Killer screen, La pantalla donde todos mueren porque ya es imposible pasarlo Y bueno, y eso más que todo trata el juego en sí Ahora yo lo voy a resetear Porque si se fijan es como lo mismo de todo el rato Y ahora estamos como en el nivel 3 del nivel novicio Abajo está por ejemplo encendido el 1 y 2 Nos queda el 3, 4, 5 ataron o sea, está encendido el 1 y 2, nos queda el 3, 4 5, eh, estamos en nivel novicio en el nivel novicio no alcanzáis a ver todos los niveles entonces, ¿qué va? Lo que va? lo que vamos a hacer aquí en el jueguito del recuerdo vamos a jugarlo en lo más brígido y lo vamos a terminar solamente para que ustedes los seguidores del juego del recuerdo puedan ver lo brígido que era terminar este famosísimo juego de, de aquellos tiempos ¿Mm? Bueno vamos a ver hasta dónde llego acá, última vida del de nivel novicio para que veamos para que vean lo mismo que se repite en antes. Y fíjense cómo desciende el, el, el, ¿cómo se llama? el combustible, porque el combustible desciende más rápido. ¿Ven? Y el, exactamente lo mismo ven Y ahí llega la bomba sí, Se instala encima Instala como una bomba de tiempo el enemigo ya tiene que ser destruido La bomba de tiempo está set O sea, está listo Y ahora tenéis que escapar Y te dan 30 segundos Igual que con lo que acabamos de hacer recién Y así nos va a salir otra banderita Y otra banderita Y otra banderita sucesivamente Ya lleguemos arriba y lo vamos a probar En experto ¿Ya? Igual había que... Ahora fíjense que uno, no, uno va subiendo más rápido ¿Cachai? O sea, cambia la wea. Tenéis que ser hábil nomás un juego de habilidad Ups uh. oh, ¡Brigio! Vamos, ganemos pantalla, ganemos pantalla ¿Ven? El escape es más rápido Y ahí explota ¡Felicitaciones! Y toda la cuestión Ahora pasé a la caverna 3 ¿Ya? No vamos a ver la caverna 3 porque es lo mismo ¿Ya? Vamos a resetearlo y dentro de los cuatro, cuatro niveles que son de dificultad lo vamos a colocar en commander donde commander nos muestra todo lo más brígido del juego ¿ya? vamos aquí a darle en el jueguito el recuerdo, coeli para ustedes a tratar de terminar Caverns of Mar ya, vamos a tratar de terminar al menos el primer nivel de Caverns of Mar más de allá no les puedo mostrar de la killer screen porque sé que me moriría y todo el cuento pero es para que ustedes vean lo que es el final de el final y la dificultad que traía este juego. Bueno, ahí matamos los, los contenedores de, de benzina algunos cohetes, estructuras marcianas, y todo ese tipo de cosas. Bueno, el juego como pueden ver es de Scrolling Dawn, que va, bajando, va, va descendiendo la nave. Y después de este juego hay otra versión más, que se llamó el Phobos que fue como muy parecido a este, pero fue como un poquito más elaborado en lo que era el tema gráfico. Y después... Creo que fue en el año 81 eh, o 85 donde sacaron el Cameron el, el of 2, que fue el primer juego que yo jugué en Atari así original mío. O sea, había jugado algún otro juego en Atari, pero ese fue el original mío. O si sea, onda llegó compadre y me lo regaló. Gran día Game Brain. Este pirata de juegos de video. De aquellos tiempos. Bueno, como pueden ver, ahora estamos en la parte 2, donde nos enfrentamos a las naves. Y ahora vamos a pasar, si pues es que logramos llegar con vía más abajo, a la parte 3. Ahí se prende la parte 3. Vamos a agarrar un poco de fuel y si nos encontramos con esas esa barreras, estas nuevas barreras que hay que tener mucho cuidado y que nos vayan a matar. Hay que ver la secuencia nomás. Ahí, con mucho cuidado. Uh. Oh. Vamos, para el juego del recuerdo <ríe> el juego del recuerdo man, esa wea man Ya vamos Seguimos descendiendo Con nuestra nave Que nos va a salvar de la bomba nuclear de la extraterrestre Y ya llegamos al nivel 4 al parecer Ya, miren, fíjense lo que hay acá, aquí hay como una wea nueva Estas es como, como weas random que aparecen acá Hay que hacerla corta porque si no las weas cambian de posición y te vaya la chucha Brige igual. El escabe se que hace el cototo. A ver, ya, pues cambia. Vamos. He tenido cueva hasta el momento, ojalá que me siga cumpliendo la cueva. ¿Y la cueva se acabó? No. Vamos. Vamos, vamos, concha madre. Uh. Vamos, vamos, Bueno. Uh. Todavía seguimos con cueva Ya, vamos. ya ahí cambio el escenario. Ya, aquí. Aquí Hay que curarse un poco, matar rápido los fuel. Y podemos descender. Tenemos que ganar pantalla rápidamente. Uh. Vamos. Vamos. Oh, vamos. ¿Por qué no lo mató, weón? Bueno, si apreté el botón de disparo. Ah, Vámonos. No. Con todo el optimismo del planeta vamos a terminar Caverns of Mars. Bueno, nada, nada dispara porque tengo el botón de movimiento, weón Y cuando lo presiono la weá dispara Uy, uh, casi cagué con la misma Vamos, weón Se puede, se puede No sé qué le ha parecido a usted el juego A mí, puta, yo lo que puedo decir que en esas tardes de calor, weón Cuando instalaba la Atari, weón Era muy feliz, weón, jugando este juego Que no tenía más de 120 bloques, weón, de carga, weón Era muy entretenido, weón muerto calor ahí, jugando caverns of Mars ahí parece que llegamos al centro de la, de la base bueno, y ya tenemos que escapar de acá ojalá lo logremos ahí podemos mover la nave todavía el sonido, genial, si tú subís más o bajáis, cambia el sonido ahí le tocamos la nave Commander nos manda el mensaje el enemigo ya puede ser destruido la bomba de tiempo está lista tenía un tiempo de escapar de 98 segundos Vamos. Ganemos espacio hacia arriba. Y ahí la nave empieza a escapar raudamente. De la base marciana. Vamos, weón. Vamos, que se puede. Se te madre! Vamos, que se puede. Ah. Ganamos espacio. Qué buen juego, weón. Creo que lo voy a lograr. Creo. No hay que cantar victoria. Uh. Vamos Vamos Bueno El joystick se ha portado bien hasta el momento Ha logrado hacerlo y yo lo estoy pidiendo Ya, salimos de aquí las instalaciones más profundas de los marcianos Y ya logramos salir de acá uh. Y ahora ya básicamente Bueno, hay que salir tranquilamente, tenemos un tiempo de 60 tantos segundos para poder salir nuestro puntaje sigue aumentando a medida que vamos bajando y ahora vamos descendiendo, o sea, o sea vamos subiendo. Bueno, otro detalle que cuando vamos subiendo la, las balas ya no disparan, o sea, los, los, los, los cohetes que teníamos ya no disparan se acaba eso. Nuestra benzina está en 50 y estamos con el escape Quedan 49 segundos 48 no sé qué les parecerá a ustedes a mí me parece un juego espectacular para la época era genial eh, la nave totalmente el estilo de Space Invaders, una nave que se tiene que infiltrar en la en la base marciana los sonidos están súper bien hecho y súper bien bueno, lo que dice de repente la historia de este compadre que, que diseñó el juego que se llamaba Greg Christensen, ese, quería hacer un juego muy parecido al Scramble, que es un juego de arcade, que, que iba eh, iba atacando horizontalmente, ¿no? Como este que, que es como vertical. ¿ya? Entonces, puta, como el, compadre, eh, como el compadre se le fue más fácil programar este juego en ese tiempo, hizo esta cuestión que es como que va descendiendo y después él sacó la versión 2 que era una nave muy parecida o un juego muy parecido al Scramble de, de arcade donde es como la misma ola de destruir la bomba pero en versión horizontal juegos parecidos son el Scramble, el Super Cobra cosas como eso, de Super Cobra deberíamos revisarlo después muy buen juego jugando en helicóptero algunos que, que lo estén escuchando se recordarán bueno de ahí logramos salir de la base marciana destruimos la bomba salvamos la tierra y podemos decir que terminamos caverns of mar 2 en el nivel más difícil de, de lo que nos presenta bueno ese sería el jueguito el recuerdo de este día ¿Mm? espero que le haya gustado el haber conocido caverns of mar cavernas de marte y nada más que decir pues no, no sé qué más les puedo decir un juego que a mí me, me trae muy buenos recuerdos lo pasé bien, cagado calor en esos tiempos, instalando juegos de Atari, y eso, pues, estimado. Bueno, yo me voy a quedar aquí jugando un ratito más al, ¿cómo se llama? Al Cameras of Mars. Mientras espero que sigan viendo el juego del recuerdo aquí en mi channel. ¿Mm? Les dejo mucho saludo a todos y gracias por verme. Bye.